Hola nada, pues aquí viene un nuevo video, este video sobre algo que siempre pasa y pues que algunos hermanos se la quieren montar a los otros. De alguna manera siempre buscan algún pretexto, alguna cosa, y pues si te identificas con el siguiente hermano, pues nada, solamente déjanos en los comentarios. Y bueno, comencemos con esto que se puso muy bueno. Camila, ¿por qué no ha atendido la cama? Camilo, ¿por qué no ha? Camilo, ¿por qué no ha doblado la ropa? ¿Por qué no ha arreglado la pieza? Camilo, ¿usted qué hace acá? ¿No ha arreglado la ropa? ¡Camilo, Camilo! ¡Camilo! <risa> ¡Deje la niña quieta! Bueno y esperamos que les haya gustado este video si, se, si alguno de ustedes se identificaron con este hermano Pues denle pulgar arriba Y, co, y compartan Y dejen un comentario Aunque yo sé que van a decir Para que dejar comentario Para que les gusta, Pero no lo crean Eso nos va a ayudar mucho, mucho Así que esperamos que les haya gustado este video Y chao, chao Feel the bass and buckle down